Pedro y Juan no tenían educación. Lo que sí tenían era un poder sobrenatural. So ellos llevaban y cargaban el Espíritu Santo. Estaban llenos de ese poder. ¿Qué sucede? Que los fariseos y los saduceos tuvieron que reconocerlo. Tuvieron que reconocer que estos hombres caminaron con Cristo porque están haciendo lo mismo que hacía Cristo. Y era mostrar su poder, mostrar su gloria, sanar enfermos. Y hablar del Dios Todopoderoso. La persona que estaba paralítica por 45 años. Toda su vida. En la puerta del templo. No podía levantarse nunca. Él era un paralítico. Y Pedro fue y le dijo. No tengo plata. Porque pedía limosna al Señor. Todos los días. En la hora de oración. Se paraba en la puerta. Que se llamaba la puerta hermosa. Y él se quedaba ahí en el piso rastrado. Pidiendo limosna. Y Pedro le dijo. No tengo dinero. No tengo oro ni plata para darte, pero lo que yo tengo para darte es eterno. Yo tengo la sanidad que tú buscas. Yo, yo tengo y estoy lleno de la persona que es el Espíritu Santo que te va a sanar. Y ese hombre se sanó, se levantó y los fariseos y los saduceos se quedaron asombrados. Por eso es que hubo tanto conflicto. Y para, para Pedro fue impresionante porque él estaba tan lleno que no tuvo temor a decirle a ellos. Pero si nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos el fundamento. A ti te faltaba tener esa piedra en la mano para mostrarle el poder de Cristo. Ustedes lo que tienen es solamente el conocimiento de Dios, pero no tienen el conocimiento de su Hijo. Que murió para ti, para mí. Y ese es el Redentor. Y es eso de donde viene el poder es A través del nombre de Cristo Y lo que Él hizo en la cruz por nosotros Ellos no lo entendían Pero nos van a respetar Las personas que no reconocen Que Cristo es el Hijo de Dios Que a través de Cristo tenemos el poder Nos tienen que respetar Y tienen que reconocer que andamos con Cristo Porque tenemos el poder del Espíritu Santo Tenemos su gloria Tenemos su palabra Tenemos la fe pero más que nada tenemos los resultados, tenemos los resultados de mostrarle a la gente que tenemos el poder de Dios porque Cristo vive en nosotros. El evangelio no se trata de títulos amados, no se trata de posiciones. Lo que se trata el evangelio es de ser llenos del Espíritu Santo. Lo que se trata el evangelio es de mostrar el poder el nombre de Jesucristo lo que se trata el evangelio es de vivir como ejemplo de Cristo como ser la sombra de él aquí en la tierra de ser semejantes a él de caminar como él caminó tenemos las enseñanzas tenemos las escrituras y ahora tenemos que escudriñarlas y vivirlas el evangelio no se trata de ser una persona solamente con títulos doctorados Teólogos, lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo Y lo más importante es hablarle a todos del amor de Cristo Y que la gente sea salva del infierno Es el llamado, es en lo que Cristo murió y resucitó Para entregarnos el poder del Espíritu Santo Para que nosotros podamos rescatar la gente del infierno De la muerte segura que de ahí no pueden salir pero tenemos el poder y la autoridad. Y la gente religiosa, la gente que no conoce el Cristo que vive y reina, tendrán que respetar que tenemos poder y tendrán que reconocer que caminamos con Cristo. Hechos 4, 14, 17, dice así. Y no podían acusarlos de nada porque allí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar a la sala a los acusados. Eran a Pedro y a Juan. Y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se dicen. No podemos acusarlo de mentirosos. Pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro. Y todos en Jerusalén lo saben. Otros fariseos decían. Debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Ya ellos no podían, no podían aguantar lo que estaba ocurriendo. Lo que querían hacer era ocultarlos y restringirlos de hablar la palabra verdadera. Hoy en día se ve eso. En el mundo hay persecución. Sobre el cristiano, sobre Cristo El que habla de Cristo están tratando de silenciarlo Hay hasta iglesias que quieren silenciar el poder y la verdad de Cristo Porque tienen unas agendas ocultas Y cuando uno habla la verdad le molesta A las personas, le molesta a iglesias Cuando se habla la verdad le molesta Porque estamos chocando, no se quiere hablar la verdad no se quiere hablar del arrepentimiento, no se quiere hablar del pecado No se quiere hablar la verdad de Cristo por lo que él murió fue por el arrepentimiento Para que le busquemos en verdad Y hoy en día tristemente en muchos países hay leyes ahora en contra de evangelizar Hay lugares donde no se puede tener una Biblia Hay lugares donde te matan si hablas de Cristo tenemos que estar preparados estos son los tiempos malos estos son los tiempos donde está ocurriendo muchas cosas para que tú y yo no hablemos la verdad de Cristo y tenemos que levantarnos como el cuerpo de Cristo llenos del Espíritu Santo para hablar la verdad no hay tiempo para perder no podemos empezar a entretener otras otras teorías de lo que es Cristo sabemos que él es amor sabemos que él es él es lo más grande Sabemos que Él vino para sanar, para, para liberar, pero Él vino también para salvar las almas. Y lo que tenemos que hacer es buscar esas almas para que se arrepientan, para que busquen a Cristo y para que tengan una vida abundante en Él. Eso es lo que Cristo quiere. Estamos hablando de lo que, lo, lo que, lo que hacían los saduceos y los fariseos, como se le atrapaban y se decían silenciarlos, porque eso es lo que hacían los saduceos y los fariseos, silenciar a Pedro y Juan. Que no hablen la verdad del poder Porque dice aquí del poder de Cristo Reconocían que Cristo tenía poder Cuando verdaderamente Tenemos a Cristo en nuestras vidas Es indiscutible Esa verdad Y muchas personas Lo verán en ti Cuando tenemos a Cristo Verdaderamente nosotros Y tenemos el poder y la autoridad Del Espíritu Santo Es indiscutible Mira lo que los fariseos y los saduceos estaban discutiendo. ¿Qué hacemos? No podemos decir que es mentiroso porque tiene poder. Se sanó a ese hombre de 45 años toda la vida. Paralítico. Y se sanó. Y aquí está. No podemos decir que son mentirosos. Vamos a tener que amenazarlo que no hablen más del poder de Cristo. Y la gente lo va a saber lo que cargas. Cuando verdaderamente tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. La gente... Va a reconocerlo y hay mucha gente que va a querer callarte. Cuando verdaderamente tenemos a Cristo en nuestras vidas, muchos van a querer que dejes de hablar de ese poder. Muchas personas va a querer silenciarte. Mucha gente va a querer que tú calles. Que mejor te quedes sentado y no digas nada y escuche y no hables. Porque los templos lo que hablaban eran. Los líderes los, los, los, de los fariseos, los saduceos se sentaban y ellos empezaban a leerle el Torah Escucha pero no hable Pero cuando tienes a Cristo es diferente Habla y que otros escuchen Habla que otros escuchen Habla la palabra que otros escuchen el poder que tiene Jesucristo No podemos silenciar más El tiempo que Cristo viene es pronto Y ya no podemos silenciarnos más ya no podemos quedarnos callados, tenemos que mostrar ese poder que Cristo tiene Si verdaderamente cargas a Cristo tienes el poder para sanar enfermos Tienes poder para liberar el que está cautivo Tienes el poder de sacar la gente de las cárceles Tienes el poder de pedir que Jesucristo quiebre cadenas en la gente Que sean libres El enemigo no quiere que tú uses ese poder y ya es tiempo que empecemos a levantarnos como una iglesia poderosa. Como una iglesia transformadora. De una iglesia que salva almas para Cristo. Y una iglesia que está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué te vale tener mucha palabra y no tener poder? Hechos 4, 18 al 20 dice así. Así que los llamaron y los ordenaron. No le digan a nadie lo que ha pasado. Y dejen de enseñarle a la gente acerca del poder de Jesucristo. Ya lo que le dijeron los, los saduceos y los fariseos a, a Pedro y a Juan. Y eso era a los apóstoles y a todos los demás. Porque allá había cinco mil personas que seguían a Cristo esperando para los apóstoles. Eso era no solamente para Pedro y Juan, eran para todos que seguían a Cristo. Querían silenciarlos a todos. Y Pedro y Juan le responden, díganos entonces, ¿debemos obedecerlo a ustedes antes que Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos oído No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto en las nuestras vidas, De los milagros que Dios ha hecho por testimonio de nosotros No podemos quedarnos callados de lo que aprendemos en la Biblia De la forma de vivir, de la manera que debemos de actuar de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos una vida productiva. No podemos silenciar eso. Tenemos que hablar. Tenemos que testificar la vida que Dios nos dio a nosotros. A otros para que ellos puedan creer. Porque todos nosotros tenemos un testimonio poderoso de donde Dios nos sacó. Todos tenemos un testimonio de donde lo que Dios hizo en nuestra vida. En la vida de nuestros familiares, en nuestros hijos. Hay algo que hablar sobre el poder de Cristo. Hay algo que decir sobre ese poder Háblale lo que pasó en tu vida Habla como Él te levantó De la tierra, del lodo De la enfermedad, como Él te sanó Como Él te liberó De las drogas, del alcohol Háblale a la gente de lo que Cristo hizo por ti Si no tenemos testimonios Pues cómo vamos a mostrarle el poder Somos testimonios vivos Como el paralítico Hechos 4, 29, 31 Dice así Ahora Dios nuestro mira cómo nos han amenazado aquí Pedro y Juan salió de la junta y se fueron a los otros apóstoles y le estaban explicando mira lo que nos pasó, nos están cuestionando, están diciendo que nos quedemos callados, que no hablemos del poder de Cristo, que nos quedemos silenciados, que no hablemos de lo que hizo Dios en nuestras vidas, que no hablemos de los testimonios, que no hablemos de las enseñanzas. Y mira lo que hicieron. Ellos no fueron y empezaron a rebelar, a pelear, a hablar feo. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Se unieron a orar. Y esta es la oración que dijeron: Ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así que harás que la gente vea el poder. De tu siervo Jesús. A quien elegiste. Cuando terminaron de orar. Dice la palabra. Tembló el lugar. Donde estaban reunidos. Y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento. Todos hablaban sin temor. Acerca de Jesús. La clave de hablar de Cristo sin temor. Que otros hablen más de nosotros. Es la oración. Para que tú y yo. No tengamos temor de hablar de Cristo, tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que mantenernos rodillados, clamándole a Cristo que nos ayude a tener poder, tener autoridad. Y que no tengamos temor de hablarle del amor de Cristo. Esta es la clave fundamental. Si quieres ser un cristiano productivo, si quieres ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, hay que orar y clamarle a Dios que te dé el poder, que te dé la autoridad, que no tengas miedo. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, porque aquí dice: a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Cristo. So, si tú quieres ser una persona que hables sin temor, que hables del amor, si te encuentras alguien en la calle y Dios te dice que le hable y el enemigo trata de silenciarte, porque no solamente tiene que ser una persona física. Puede ser espiritual, que el enemigo te ponga en la mente. No le hables, sigue caminando tu camino. Y Dios te dice, háblale. Tienes que pedir al Señor que te dé esa autoridad y ese poder. Que te quite el temor de hablarle a la gente. Porque hoy en día el cristiano tiene un temor de hablar de Cristo. Uno, porque no tiene conocimiento. Y dos, porque no está lleno del Espíritu Santo. La falta de oración, la falta de conocimiento. Eres una persona vacía espiritualmente. ¿Qué le vas a hablar si no tienes conocimiento? ¿Y qué, le, qué vas a decir si no tienes el Espíritu Santo? Tenemos que mantenernos en oración, en ayuno, en la palabra. Sin esos fundamentos, pues no tiene la piedra. Tiene que tener la piedra a través de la oración, el ayuno y la palabra. La oración hace que nos llenemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos suple de palabras correctas de hablar. ¿Cuántas veces el enemigo te pone en la mente, no digas esto, que tú ni sabes qué vas a decir? Pero si tienes el Espíritu Santo, Él va a poner las palabras en tu boca. Él pone esas palabras. ¿Cuántas veces yo me he encontrado en situaciones que no sabía qué decirle a la persona? Y Dios me toca y, y, y empieza a hablar sobre, a través de mi boca. Y las personas es impactada. Porque en ese momento necesitaban esa palabra, no de nosotros, pero del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el poder y las señales para confirmar que Él está con nosotros, se ve. Cuando tú y yo nos mantenemos en oración, en ayuno, en la palabra del Espíritu y vivimos en el Espíritu, tú y yo vamos a poder ver las señales a través de la oración, a través de declarar una palabra, imponer manos, orar por una persona con fe y ver que la persona sea sanada. Y ver que la persona liberada, ahí sabemos, es una confirmación. Estamos llenos del Espíritu Santo. Él quita el temor de hablar de Cristo ese temor que hoy en día el cristiano tiene por no hablar. Por no decirle mire Cristo te ama. Yo conozco tanta gente que llevan los ministerios décadas. Y no le hablan a la gente de Cristo. Retienen lo que tienen. No se le enseña que hay poder. Si le pide a Cristo él te quita ese temor. Si te mantienes en la palabra. Daily Life Church. Por eso es que se llama Daily Life Church. Porque Cristo quiere darte un diario vivir en él. Para que te prepares en Cristo para hacer que el bien Segunda de Timoteo 3 16 17 Hay que mantenernos en Cristo para hacer el bien Si te mantienes en Cristo va a tener la palabra No vas a tener temor Vas a tener el vigor Vas a tener confianza lo que que lo El que va a hablar a través de ti es el Espíritu Santo El que va a sanar ese enfermo es el Espíritu Santo so, Cuando tú tienes ese conocimiento Vas con más confianza a hablarle a la gente Hoy en día no hay confianza porque no hay palabra No hay intimidad con Cristo Esta iglesia fue fundado en enseñarle y empoderar el pueblo de Cristo Como ser efectivos en él Hechos 5, 16, 21 dice en la traducción lenguaje actual Los apóstoles y la junta suprema, es el título El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompaña sintieron mucha envidia de los apóstoles Por eso mandaron que lo arrestaran Y los pusieran en la cárcel de la ciudad Pero en la noche Un ángel del Señor se le apareció Abrió las puertas de la cárcel y los liberó Luego les dijo Vayan al templo Y compartan con la gente el mensaje de salvación Y estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron Enfrente al templo Y empezaron a hablarle a la gente Mira lo que ocurrió aquí Los saduceos y los fariseos querían silenciarlo No sabían qué hacer Solo metieron presos A Pedro y a Juan Lo metieron en el calabozo ¿Cuánta gente usted sabe Que te ha tratado de meterte en un calabozo? Encerrarte No hagas nada, no hables quédete callado No hables de Cristo Conocemos mucha gente que son así, no evangelices, no hables de Dios, no hables del poder. Y tristemente nos tratan de meter en un calabozo, en una cárcel. Sin, cuando estás en una cárcel no puedes salir, no puedes hacer nada, no tienes control. Una cárcel es para controlar la persona que está dentro de la cárcel. Y muchas veces nos encontramos con gente así que quieren controlar lo que dices, lo que hablas. Sobre Cristo. De la manera que te conduces en Cristo. Y no quieren. Que, tú, que, que la gente conozca la verdad. Los saduceos los fariseos no querían. Porque sabían que era la verdad. del poder de Cristo en ellos. Pero no querían que la gente se enterara. Que se les vaciaba el templo. Porque recuérdate que Dios estaba añadiendo gente. A Pedro y a Juan. Por los miles. Que seguían a Cristo a través de ellos. Y ellos estaban amenazados. Los del templo. Dicen, se nos va a vaciarlo el templo. Después que van a hacer los sacrificios, las ofrendas, no van a llegar a la casa de nosotros. Se van a ir con Pedro y Juan y con Cristo. Con la verdad. solo los pusieron en la cárcel. Pero mira lo que hace Jehová. A los que tratan de poner en calabozos a los hijos que hablan la verdad de Cristo. El Señor envía a un ángel y los sacó de la cárcel. Y No le dijo vete, corre. No. Ve al templo. Párate enfrente de allí. Y habla de Cristo. Habla de la salvación de Él. Y ahí fueron. Y se pusieron a hablar de Cristo. Se pusieron a hablar la verdad. Y mira qué cosa más, más, más poderosa. Los saduceos, los fariseos. Empezaron a decir en la madrugada. ¿Dónde está Pedro y Juan? No están en la cárcel. Y los que estaban ahí abajo dieron No, mire, no sé lo que pasó Porque estaban bien guardados Pero están libres Y están hablando la verdad Y están enfrente del templo Hablando la verdad del poder de Cristo Por más que traten de ponernos Detrás de las rejas De acusarnos de mentiras Para, para ponernos en calabozos Para encerrarnos Para que no digamos la verdad Por más que lo intenten para que no hablemos de la verdad desde Cristo, Dios mandará ángeles para que nos libere y para que podamos continuar de hacer lo que Dios nos mandó hacer. Para mantener Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor que esta palabra se haga vida Padre en cada persona que la escuche. Hay gente que están cautivados, que están encarcelados Y no quieren que se hable la verdad Pero Dios te envía un ángel Un ángel de liberación Un ángel que te va a liberar y te va a dar instrucciones No que te vayas corriendo Pero que te vayas enfrente de los que te acusaron Y que sigas hablando la verdad de Cristo Que no temas porque el ángel de Jehová está contigo Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad El Espíritu de Dios Anda contigo y nada te faltará. Ni palabra ni poder. Dios te equipa completo. Nunca te faltará nada. Para que tú hagas lo que Dios te envió a hacer. Y le damos la gracia al Señor. Porque Pedro y Juan no le faltó nada. Hechos 5.37 al 39 dice así. Después apareció tal Judas. De la región de Galilea. Y muchos le hicieron caso esto es lo que le dijo apareció uno de los fariseos más respetado y le dijo a esta gente porque estaban ahí discutiendo Oh, está Pedro y Juan allá afuera hablando la verdad yo no sé quién los sacó de la cárcel pero están hablando del poder de Cristo y no podemos dejar que eso pase y había un caballero que era uno de los fariseos más importantes más respetado y él empezó a decirle a ellos esto después apareció un tal Judas Recuerden ustedes que antes había gente que hablaba y querían que la gente lo siguiera Y había un, un señor tal Judas de la región de Galilea Y muchos le hicieron caso y, es, y, y fue en los días en que estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel Y a ese también lo mataron Lo mataron y los seguidores se huyeron En este caso yo te consejo. Que tengan en libertad a estos hombres y que no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos. Esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, si es un plan de Dios, nada, nadie podrá detenerlos. Le dijo el mismo fariseo. Y ustedes se encontrarán luchando. Contra Dios, le dejó saber Que había hombres anterior Que la gente le seguían por, por Cientos Y cuando moría esa persona La gente huía No se escuchaba más de esa persona Y el, el fariseo Dio dos ejemplos De dos hombres Y cuando hablaba de ellos Dijo déjalo ir Porque si son de Dios Verdaderamente Nada ni nadie lo podrá detener se va a cumplir lo que Dios quiere Y si es verdad Que esa gente está lleno de Dios Si es verdad que esa gente Lo mandó Jesucristo Te encontraste luchando Contra Dios y no contra ellos Imagínate Los que nos tratan de callar De hablar de Cristo Se darán cuenta que nada Ni nadie podrá detener la voluntad de Dios Y se encontrarán Luchando con Él las personas que hoy en día te quieren encarcerar, te quieren callar No quieren que tú hables, no quieren que tú crezcas espiritualmente No quieren que tú muestres el poder de Dios No quieren que tú hables del amor de Cristo, de la salvación, del arrepentimiento De la eternidad con Él Esa gente que te quieren callar, esa gente te van a tener que reconocer Pero más que nada, si esa gente, si esa gente Estaban en contra de ti, que hablaban mal de ti, que decían que tú no hables Esa gente que te quería silenciar, esa gente se darán cuenta que fue Dios que te envió Se darán cuenta que el Espíritu Santo te envió para hacer lo que Cristo te envió a hacer desde las eternidades Que le sirvas, que hables de su amor y esa gente no te detendrán No te podrán encarcelar, porque un ángel te libera Imagínate eso, no te podrán ponerte en cárceles, no te podrán detener porque si es voluntad de Dios, no hay hombre en este mundo que pueda detener la voluntad de Dios. Y más que nada se encontrarán en una lucha con Dios. Las personas que no creen que tú estás lleno de Dios, que dicen que tú no estás hablando de parte de Dios. Si verdaderamente tú hablas de Dios, la lucha no es con nosotros. La lucha que van a tener es con Dios. Ahí es cuando hay un problema grave. Porque a los hijos de Dios que le sirven fielmente. A los hijos que se levantan al llamado. A los hijos de Dios que hablan la verdad sin tener temor. A los hijos de Dios que hablan y muestran que tienen la piedra. Que tienen la roca que es Cristo. No podrán ser detenidos. Y hay una lucha ahora. Contra Dios, no contra nosotros Tú y yo tenemos que tener paz Cuando Dios nos llama Cuando Dios nos levanta Cuando Dios nos da la autoridad Nadie te puede detener Nadie te puede detener Sigue trabajando para Cristo sin temor Sigue hablando de ese amor profundo Que Cristo tiene para cada uno De, la, de nosotros Hay gente que necesita escuchar esta palabra Hay gente que necesita hablar que le hables de ese amor profundo de Cristo. Hay gente que necesita tener a Cristo en su corazón, que nada te detenga. Y tenemos la autoridad y tenemos que seguir caminando y no mirar para atrás. No preocuparnos de lo que dice fulano, lo que dice sutano, de lo que critica a las personas. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y hacerlo con, con, con perfección, con, con honra.